Pues aquí estamos con el Junior de Mr. X y Bicho, Ya saben que ellos son especialistas en radios totalmente personalizados A tu gusto y a tu estilo En esta ocasión venimos a ofrecer lo que tenemos La especial del Día del Padre Ya saben que si ustedes tienen su esposo, su hermano, su tío, lo que quieran, su amigo Lo que quieran que tengan, ya tenemos el regalo especial Ya saben que todos nos encanta ver de en el radio Así que ¿qué es lo que tenemos, Mira. Así y por aquí que teníamos esto. Esto es el RCI 63 ffc 1 Uno de los mejores radios por el momento Que te vas a poder regalar o te van a poder regalar este mes del padre Ya te acerca el Día del Padre y el Bueno, pero este radio es especial Para el 1028 El Betillo de los 400 de JFG Así es, este radio lo tenemos preparado y este ya, ya es un regalo para el día del padre que le están preparando. Es una sorpresa. Espero que. Pues ya no va a ser tanta sorpresa. Espero que el video ya esté.. Después, sí, ¿no? Sí, Después. Porque si no, imagínate, nos van a colgar. Pero tú no te quedes sin el tuyo. Uh, si quieres más información, puedes llamarnos al número 619-454-2902. Ya saben que Mr. X es, dijeran por ahí, la chingonada de los TVs personalizados. No se dejen ni con las invitaciones, ya saben que ellos son los menos pregones. Es como el cine que trae el bandido que próximamente tendremos un nuevo. Ya te acabo de embarcar. Así que ya saben que yo soy sí. su amiga Irlanda Sánchez, ya saben dónde encontrarme. Y pues ellos son Mr. X y shop y los mejores Siri personalizados. Yo soy el Junior de Mr. X y shop y nos seguimos viendo.